Parecería que los derechos y los avances sociales solo se consiguen a partir de manifestaciones, concentraciones, manifiestos o conferencias activistas. Pero no solo de reivindicación vive el movimiento LGTB, o la reivindicación no es solo eso. Los movimientos sociales también tienen un importante trabajo de construcción de alternativas y en el caso del colectivo LGTB, de visibilización, creación de referentes y de espacios de socialización libres de LGTB-fobia. En este segundo ámbito se inscribe la tarea de Cultura Trans, sin renunciar al apoyo a la plataforma Stop Trans Pathologization apuesta por promover nuevos referentes a partir del arte, la cultura y el ocio entre un colectivo como el trans muy invisibilizado. Pensan em Mama que a las manifestaciones que organizaban, eh, la comunidad trans en general, transexual y transgénero, tampoco se sentía muy reflexada y no? que ya había un boom de personas trans a Barcelona, pero las cosas que organizaban no no acababan venint. i y ahora van decididos un pliegue y también ana siempre o si sigui, en política absurda en a favor de la de las patologías trans pero van a procurar organizar cosas que fuesen más de da osi no porque así también conformas la realidad cultura trans empezó en 2011 como una iniciativa puntual hecha desde el voluntariado y el activismo, que organizaba actividades para la despatologización trans con el objetivo de visibilizar otras vivencias trans alejadas del discurso dominante. Fue en 2013 cuando los organizadores vieron que se les quedó corto y se promovieron actividades durante todo el año. En realidad, de lo que se trata es de dar salida a la realidad plural del colectivo trans y su necesidad de expresión artística, cultural y de ocio a mi me em, em parece interesante pensar en el, el boom que están tenint en dic boom porque des de, desde mi punto de vista se un gran boom pero sí que haya ha, están creciendo el número de personas trans que son visibles a la ciudad de Barcelona que hacen cosas super interesantes y gent que es fotógrafas que son artistas que son músics y ostras también la, la, la posibilidad de dar un y un espai para expresarse para mí es maravilloso y no me esparso y ya ja vale la pena el proyecto que estem haciendo cultura trans nace desde la voluntad más activista para generar referentes positivos o sencillamente diversos de lo que es la transexualidad muchas veces se trata más de dar voz a las realidades que surgen que no de buscar nada nuevo Por eso es necesario cultura trans también no para generar aquests nous referents es una de las grandes cosas que, que ens van plantejar cuando plantábamos el proyecto o que no no tenemos referentes referents positius y las personas trans que comencen a al seu, seu camí no te dan referents positius des esdan construir. y es molt necessari crear que referents positius y és al que intentem fer a más trans als cabarets, a más concerts, a más les charradas, a les pelis que que intentem buscar don pugue mi projecte es es que procurem. Las actividades que se realizan son tan diversas como el propio colectivo y desempeñan un importante abanico conciertos la edición de un cómic cabaret o maratones de cine como transnochando a cultura trans en la cultura de una forma amplia no només al los sino también eh, cosas que serían consideradas puchemes académicas y vos en fet desde charradas o on, un panchem conjuntamente am cabeza desde la academia en, en temas trans de actualidad, como podría ser la transsexual, transsexualidad a la infancia que passat pasado octubre. fins a maratones de cinema, concerts de cantautors trans, a cabarets donde la mayoría de los artistas son trans o tienen actuaciones que giran en torno lo trans y al género. La colaboración al Festival Fire que va a comenzar el año pasado. Y aquí está en Y al juliol seguramente tendremos un otra cicla de cinema, un altre cabaret así grande. Ahora estamos preparando la edición de, de un cómic sobre, sobre trans. También intentemos ampliar la pantalla no? falten, falten en lo máximo posible, Porque faltan muchos referentes referents, muchos ámbitos y a los cumplirlos es muy difícil, no? Entre las más exitosas e innovadoras actividades de cultura trans está el Transcabaret, y el Petit Festival de la Canción Trans, que dan un espacio de expresión a los artistas transexuales. ¡Que vamos a la hostia tan extravale! I think I'm gonna go down to the land of perpetual twilight we're back so wild, drunk stand howling out street lamps and funhouse mirrors pose a shop windows and statues come to life and este sería Banian Coast Biologic de Dona para que valgamos la pena. Una formación recomendable para cualquier persona va a ser Yo, yo hace Los títulos de las canciones normalmente no todos los cantantes, que cada cual tiene su librillo, unos maestrillos, pero yo, pues lo que más me fastidia, me jode, dicho mal y pronto, es ponerle título a canciones. Pero está la empecé al revés. Esta decidido ponerle el título primero porque me parecía una frase muy cachotta, que es normal, es un programa de mi lavadora. Y lo normal que me da pelos Yo cada día más me siento como un marciano Aterrizado en la tierra lo normal es el programa de El poder o follar me siento tan extraño que canto El papel del arte como visibilizadora de la transexualidad es un tema recurrente. Por eso en marzo del año pasado se realizó Cultura Transvisible, que hablaba sobre activismo trans. Se invitaron a diferentes personas trans que estaban vinculadas con el mundo del arte para debatir desde el cine, la danza, la música o el diseño gráfico. Es en el ámbito del donde art um, artistas buscan uh, o o cometen, cometen la gozadía de dir, de dir-se, busquen trobar un discurs eh, que es medeix amb l'art, que funciona a través dels canals de l'art, però al mateix temps qüestiona, desafia molts d'aquests canals de l'art Galofre se muestra crítico con los referentes más populares sobre transexualidad en el cine y reivindica nuevos referentes. Reclama el papel de Lana Wachowski en este ámbito y cuenta como su colaboración con El Fire, Muestra Internacional de Cine LGTB de Barcelona, ha permitido una sección estable sobre transexualidad en este evento cinematográfico de la ciudad de Barcelona. Prácticamente no n'hi ha, no n'hi no ha cap referente, et surts de Boys Don't Cry que va a el seu boom en el seu moment i no llega no ha pa' altra, no hi ha cap altra, hi ha petits directors que podríem trobar però només si els busques i si els coneixes i si y si vas allá rascando. En el mundo mainstream o que no está más en estos temas, el único únic referente trans que tengan es al Almodóvar, ¿no? Y que, todos saben cómo son las películas de Almodóvar y el tipo de personajes que representan, que son muy pero son todos. Son los gays, son las donas y son las personas transexuales. Eh, pero concretamente las personas transexuales que representan Almodóvar siempre eh, mai no o si sigui, las personas transsexuales que representaba Pepi Lucibón y otras chicas del montón son, vull dir, segueixen igual hoy en día, son prostitutas, viven al carrer y la realidad es que el colectivo trans ha cambiado mucho desde entonces en los anys 70 pues sí que era nuestra realidad, pero hoy en día hay ha personas transsexuales que son universitarias, que trabajan en empresas, vull dir, que van més ya Cultura Trans es un proyecto que no recibe ningún tipo de subvención y autofinanza los diferentes gastos a partir de aportaciones voluntarias. De hecho, todos sus actos son gratuitos, excepto All Fire, por su voluntad de garantizar un acceso libre a las actividades. Sin el voluntariado, la voluntad y el activismo, y la dedicación de tiempo desinteresada de sus organizadores, Cultura Trans no sería posible. La nostra participació cultural trans es absolut absolutament activista y intentamos hacer anafen cosas porque, porque creiem molt y son tots activistes. ¿De qué serveixen en las clasificaciones si yo tan sols te estimo? Si era dona, o coma, físicamente, si era homo. O étero, sigue el que sigue, ¿qué me es dona? Si a mí el amor no me abandona y tan sos en tu pau cuando esté con tú.